Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy vamos a estar viendo un video que está buenísimo, quiero reaccionarlo porque es el top de vergüenza ajena del gobierno, resumen 2022. Eh, nada, es del canal de, de Peroncho, así que quiero verlo. A ver qué caramba a van a decir. Nos detuvimos en la pandemia. ¿Qué necesitas si tenés inflación? Más billetes. Si vos le afanás el 2% a cada gente con un plan social. Gabriel, no tienen ca... Uh, a Gabriel Solano Ahora, y nosotros estamos todos por el mismo de objetivo, frente de izquierda por, por los planes pero nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no nos quieren mandar a trabajar a la calle esto no es justo o sea no por qué voy a por qué tengo que trabajar dice no es justo ja, trabajo qué vagancia hay en la Argentina ¿eh? ay diablos qué hacen mí subir los precios qué problema tenemos en Argentina que estamos creciendo mucho sí estamos creciendo un montón Lo de no la mirad. berretada de Alberto Fernández son trabajadores de mil son trabajadores te acordás? Ahí está, de Peroncho. Eh, ¿Te acordás el, el tipo ese, el camionero que se puso a llorar, el viejito pobrecito, boludo? Estás meditando, mirando el sol. ¿Cómo haces? ¿Qué pensás en este momento? Desarrollo. y te estás mirando un país. Estoy pensando cómo hacer para vender todo e irme del país. Ah, ¿Por qué te querés si tenemos un país hermoso, lindo, con gente buena, talentosa? ¿Quedaste? ¿No te vas a...? Yo sé qué pienso eso. ¿Parece menos? Y me fundí cinco veces. <risa> Estando en este país. Ahí tenés, boludo, ahí tenés. Pregúntale si es posible que el mismo... Esto es de C5N, ¿eh? este chabón es de C5N, o sea, Ultra K. Un mercado genial. central con la política establezca precios de referencia para lo que es. Para la ponga vuelta. Que el mismo mercado central con la política establezca precios de referencia para lo que es lo, cada producto. Yo creo que lo único que va a manejar el mercado siempre es el libre, el libre mercado. El frutero, pues, si quiere competir, tiene que poner la mercadería en el precio Por que supuesto. tiene que poner. No, no, eh, si la paga muy barata y la quiere vender muy cara, no se la va a vender a nadie. Y no. Porque la gente tampoco es onza. Ni en pedo. El... Vas a un verdulero, te quiere vender el kilo de tomate a 800 pesos Vas al de, la de enfrente o a tres cuadras y te lo quiere vender a 300 y yo le compro el de 300, amigo. No es más funcionario del gobierno, fue canciller de este gobierno. Pero lo que se le critica a Felipe Solá es que mientras estaba en funciones... Otro ultraperonista. Hablaba en contra de la compra de dólares, hablaba en contra del turismo en momentos en donde el país necesitaba dólares y condenaba, en cierta forma, el turismo eh, extranjero. Entonces se le reclama, digamos, esa gran contradicción. Bueno, Batakis dijo lo mismo. A ver, acá... Los según los políticos argentinos, vos, laburante, que laburás en cualquier empresa, laburás en la policía, laburás en una empresa de lo que sea, sos un laburante cualquiera, camionero, tachero, remisero, lo que sea, vos no podés viajar afuera. Si vos viajas afuera, sos un vende patria, sos un traidor en la patria, vas contra los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque estás llevando, o sea, estás comprando dólares afuera, estás gastando los pocos dólares que tenemos acá para gastarlos afuera y no tienen que quedarse en el país. Ahora, mirá lo que hacen ellos, a ver. Disculpa, tengo una pregunta. sos Felipe Solá? ¿Felipe Solá? ¿Y cómo duerme tranquila la gente como ustedes? ¿20, no dormir tranquila? Sí, porque 30 años robándole la plata a la gente y ahora... está sacan. de ser ladrón? Sí, ladrón. Sí, pero andate a la... Andate vos. Andate vos. No, sé andate a la... Pero yo duermo tranquilo, porque no le robo la plata a nadie. Chorro. Es el chorro, mira? En Costa Rica. Mirá, claro, si yo laburante me vi afuera porque pude ahorrar 200... Encima te dejan comprar 200 dólares por mes. Si yo puedo ahorrar unos cuantos dólares porque me rompí el culo laburando todo el año y pude comprar 200 dólares por mes porque me rompí el orto, porque en vez de laburar 12 horas por día, como labura un tachero, laburé 18 horas por día. ¿Entendés? O hacía 18, 12, 18, 12. Pero me rompí el culo y ahora yo soy un traidor en la patria porque me voy de vacaciones a Brasil. Porque me quiero ir de vacaciones a Chile Porque estoy gastando los dólares que, que, que no tiene la Argentina ¿Dónde están esos dólares? Hace 20 años que, que está el kirchnerismo Ahora, mirá lo que hace este hijo de puta Claro, en Costa Rica Chorro Chorro tranquilo, pero no le robo la plata a nadie Chorro Chorro, chorro La administración pública nacional Va a declarar a sueto Durante el día, desde las 12 horas del día de hoy Y durante el día de mañana Es un enorme... No sé por qué, eh, me acuerdo de esa sueta, pero no me acuerdo por qué carajo era. No, no, no me acuerdo por qué fue. Acá está con Putin. Esto para mí es caramba, poder tener esta oportunidad y que hablemos y cambiemos ideas. En Argentina en este momento, Rusia es un país... Contexto, puso de Peroncho. Debo censurar al presidente asiático para evitar que YouTube y Facebook desmoneticen el video. Ah, mira Es muy valorado. Y creo que inclusive tenemos que ver... La manera que Argentina se convierta, de algún modo, en una puerta de entrada para América Latina, para que... ingrese a América Latina. Fíjate, no pueden decir ni siquiera la palabra Rusia para que no desmoneticen el video, boludo. Un modo más decidido. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra. Y nos sentimos muy identificados. ¡Son asesinos! ¡Son asesinos, papá! ¡Son asesinos! ¡Es un régimen asesino! ¡Mataron 80 millones de personas! Los comunistas mataron, pero viven matando, y si no estás de acuerdo con ellos, te, te degollan allá. Andá China, andá Corea, anda Rusia. Rusia que sea la puerta de entrada a Latinoamérica, pero si acaban... Acaban, no, mejor dicho, vienen atacando un país como Ucrania, boludo, porque se les cantó el culo porque dijeron Ah, bueno, es como que Argentina, no sé, ataque Uruguay porque se le ocurrió. Bueno, ahora Uruguay es nuestro porque es, ojalá sea una provincia más. No, boludo, no, es un país independiente, amigo. Con todo lo que fue el trayecto de la Revolución hasta el presente, que ha puesto a China en el lugar central del, que hoy ocupa en el mundo. ¡Pinche comunista de mierda, pendejo <risa> Estoy un miedo. poco confundido sobre la línea que tiene el gobierno, este gobierno puntualmente, en materia de derechos humanos. El gobierno la no la bandera de los derechos humanos. ¿Cómo encaja esto? A partir de los elogios del presidente de la nación al eh, régimen comunista chino. No tengo, no tengo respuesta. La verdad es que, que si usted me está preguntando si el presidente tenía que ir a Rusia a condenar el estalinismo, tal vez en la próxima oportunidad volvemos a hablarlo. No, él no dijo eso. El tipo te está preguntando cómo encaja que. La pregunta fue clarísima, boludo. O sea, ¿Cómo encajan los intereses? Ay, Dios, ¿cómo puedes ir a, a Rusia y a China a.? a... A decirle que tienen que ser la, puen, la puerta de, de, de ingreso a América Latina. Pusimos, tenemos una, en, en la Patagonia tenemos una base militar china. Somos, una, somos la vergüenza de América, boludo. Pero no de América Latina, de América entera, boludo. Y no, no sé si del mundo. Comunista de mierda. Comunista de mierda. Nos detuvimos en la pandemia. Creo, El, nadie ¿no? Se detuvo, no se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, no se detuvo la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie a la Argentina. ¿En qué mundo vives tú? Pero si no nos dejaban salir, boludo, si salíamos, Decí que acá en Provincia de Buenos Aires, dentro de todo, más o menos podías comprar al supermercado y tenés que volver corriendo a tu casa. Te encontraba un cara y te rompía las pelotas. Pero en Capital tenías que tener cerradas las persianas de tu negocio, amigo. Vos tenés que, pagar la, tenés que pagar los sueldos de tus empleados. ¿Cómo haces Tenés un restaurante con, no sé, 8 o 10 mozos. Y le tenés que pagar todos los meses. sí que esto ya pasó, pero ya, es que me sigue haciendo calentar, boludo. Y estamos preparando nuevas acciones porque nosotros creemos que esta vez la crisis la tienen que pagar los, los que la generaron y no los trabajadores. Por favor, Miriam, si van a hacer una movilización, no corten la calle que tengo que ir a trabajar. Claro, boludo. Sí, sí, sí. La de Miriam Bergman es de izquierda pura, o sea... Surda, zurda. Acaba de vivir una tragedia a Corrientes, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos... En Corrientes, acuérdense que había pasado lo del tema de los incendios, incendios forestales muy, muy grandes, donde un grupo de bomberos fue, puso la cara, fue un desastre, la verdad. No ...publicidad con eso. Con el compañero Berni estamos coordinando por dónde vamos a arrancar, pero no, puedo, no, puedo, no podemos hablar con él porque el tipo trajo tres camarógrafos eh, dos fotógrafos y un dron que anda atrás de él, ¿viste? el tipo se sube a un camión bombero y le dice ¿Me filmaste? ¿Me sacaste foto? No, no, bueno, para que subo de vuelta, porque eso hay que mandar a la tele Pero qué hijos de puta que son, boludo, qué hijo político, hijo de mil puta, boludo Solo para la foto y para la cámara, boludo, andan tres camarógrafos atrás de él y un dron Son unas ratas, amigos, son <ríe> las ratas, él, boludo tipo, hace. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. No, claro. Ahí está de la publicidad, boludo. Rumbo a la zona de fuego activo, sí, sí, me imagino que habrá sido y todo, claro. En la terminal de Santa Clara del Mar es increíble, injustificable y condenable la agresión de un hombre contra una mujer, el que quede presidente o titular de la Liga Argentina por los Derechos el que agrede es el que preside la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fíjate el curro y el robo, la mentira que son. Son una mentira, boludo. Son una mentira los derechos humanos. Son un chamullo para robarle guita a la gente. Déjense de joder, macho. Derechos humanos. Pero bueno. Ya, bueno. se mete y le quiere pegar a Mina, boludo y encima el chon tiene la, la remera de la liga argentina por los derechos humanos anda a lavarte el culo hijo de puta y le metió ¿Le metió un coso ¿eh? Qué vergüenza que son, mirá es un cachivache, es un cachivache de este tipo World Expo to be <ríe> ¿Te acordás, Cafiero? Boludo. Cafiero no se habla en inglés, amigo. My friend. Es. No me acuerdo qué, qué rango tenía el chabón, pero era. O sea, tenía que estar permanente, eh, permanentemente hablando en inglés. No me acuerdo si era canciller. Creo que era canciller. ...of for believing once more in the harmony of harmony. joint work to realize a dream. Welcome to the 8 o'clock CNN News. With you tonight is Jack Anderson and my friend, Mr. Pinto Portugal. Hello. My name is Robert Pinto Portugal and I'm very happy to be with you and your family because all the American people have a family and the family... <laughs> Es de Bas. Iguardo Cacero, un craco. Anol de... We have invited tonight Mr. Pinto Portugal. <ríe> se va a tener a ¿no? Ojalá que esto no suceda. Así nunca descansaremos. Hasta la próxima vez. Apaga la homero. No se puede apagar que cuando asumió el gobierno esta es una diputada kirchnerista de Alberto Fernández Fernández, o sea te faltó la Z final pero está bien, vale dale. el Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros con su espada de Dómacle Dómacle no, es la espada de Damocles su espada de Dómacle Bajar la emisión monetaria No solamente no baja la inflación Sino que cuando vos tenés inflación De diciendo? un 50% ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas si tenés inflación? Más billetes Ah no, pero este es un cachivache ¿Cómo vas a decir que, que la emisión monetaria No da inflación, amigo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vas a pedir más billetes? So, o sea, no, no te da el bocho Son medio tarado amigo ¿Qué necesitas si tenés inflación? Más billetes No, perdón, no es tarado perdón Pido disculpas Está re... Olvídate, amigo malijita no son te monstruos, pidieron? son varones socializados en esta sociedad. Ministerio de Mujeres, mirá, este es otro choreo argentino total. No bueno. son... Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Sabes lo que También está cobrando como un millón de pesos por medio. ¿no? Ella más todos los que tiene abajo, ¿no? O sea, un robo, un curro. Monstruos, son varones socializados en esta sociedad. ¿Y ¿Qué necesitamos más, decir, ¿Qué necesitamos más, eh, la y Micaela ¿Qué necesitamos? Más presupuesto Ahí está, más presupuesto ¿Qué querés? Más platita para vos, ¿no? Por supuesto, claro que sí Más presupuesto ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Claro! ¿Vos te enteraste de lo que pasó en la Cancillería Argentina? ¡Ah! Oh, ¿Un sketch que hubo? No, no, no, sketch no. ¿No fue un sketch? En el Salón Libertador de la Cancillería Argentina, dos cantantes vestidos de mujer, algunos no. consideraron esto como un cabaret dentro de la Cancillería un Argentina. ¿Qué era esto? Yo... Esto es una falta de respeto total a la, a la, a la bandera, a las instituciones, al país. Es una falta de respeto total. Pensaba que esto tenía que ver con el día del himno, pero en realidad fue por el día de la diversidad de género. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por. por... Cuando nació la hija de, de estos dos, Chanta. Venir De Fernández a y. Conocer a. Y Fabiola Francisco. Llamas. Bienvenido Francisco. Gracias de vuelta a todos y todas. No, gracias a todos y todas. Sí, ¿qué opina el profesor? Sí, sí, nada, no, no voy a hablar si no puede ser nada, chorro de mierda. ¿Qué es lo que te, te moviliza a estar acá? Y nosotros estamos todos por el mismo objetivo, por, por los planes. Y esto ya, para nosotros tío. es un trabajo. Muchos dicen que no es un trabajo. Para nosotros es un trabajo. Hay gente que no tiene. Hay gente que no tiene y con esto sale para cobrar. Y mucha gente que no tiene directamente. ¿Qué es con, con esto? Con esto es lo que estamos haciendo, la CAMPE. También tengo un hijo que tengo que dejar. que tengo bien, que pagar bien. con la niñera. Porque tenemos que volver a quedarnos hoy. ¿Hoy se van a tener que volver a quedar? Sí. Ser piqueteros es un laburo, amigo. A partir de ahora, ¿para qué laburas en una empresa? ¿Para qué te rompes el culo en un auto siendo remisero, tachero, colectivero, lo que fuera? No, no, mejor anda a campar, boludo. Quedamos hasta que haya una solución, porque estamos pidiendo un salario digno. Es lo que necesitamos, porque el 15 que nos dan se me va la leche y los pañales. Eso no es un salario digno. Lo que estás pidiendo son, es más guita para los planes. Un salario digno es cuando vos trabajás y estás pidiendo que te paguen según la labor que vos realizás. Estás pidiendo un salario digno. En, eh, digamos, en contraposición a una O a una contraprestación digamos, Que es trabajar, vos trabajas, se te paga Por lo que tendrías que ir y pedir un trabajo Primero tendrás que pedir trabajo, punto uno Pero bueno, no pedís trabajo, pedís más guita Para los planes, porque no te alcanza lo que te dan Dale. ¿Y vos cuántos años? 24, tengo tampoco estudio. Tampoco estudio, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar? No lo puedo creer. depende del plan. ¿Y cuánto se le sí, comedores? Y de 16 mil pesos. Y los que nos dan es poco ahora. Son polentas, torta frita, y queremos comer algo rico también. Algo claro, Olvídate. pero ¿por qué no puedo comer un caviar yo, amigo? ¿Por qué no puedo. Yo cobro un plan, no estudio, me rasco el horto todo el día, vivo del Estado, voy y pido torta frita en un comedor, pido esto en un comedor, pido, pido, pido, pido, me dan plata del Estado, no hago un sorot un sorongo. Pero, loco, yo también quiero comer caviar. Yo también quiero ir a, a Cabaña Las Lilas en Puerto Madero. Yo también quiero jugarme un par de fichines en el casino. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Tengo derecho? ¿Día, viste? Una pala de salen todo volando, amigo, olvídate. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen a subir los precios. Hay diablos que hacen subir los precios. Mira que yo no soy economista, soy un simple. Un, un ciudadano normal y común. ¿Qué diablos, amigo? Deja de emitir guita todo el tiempo, papá. Deja de emitir para pagar el déficit fiscal que tenés en el... A ver, yo le, le pregunto a cada uno de ustedes que está del otro lado. Vos cobrás 100 dólares por mes. Por decir algún ejemplo. 100 dólares por mes. ¿Vos podés vivir todos los meses gastando 160 dólares por mes? El primer mes, poniendo que, bueno, chepa, bancame. El segundo mes, chema, bancame. Eh, che, un amigo, me bancás, después vas, pedís un préstamo, después vas al banco Bueno, ¿cómo soluciona eso Alberto Fernández? ¿Cómo soluciona eso los quineristas los zurdos, los de izquierda? Emitiendo, emitiendo más billete Banco Central, emiten billetes billete, billete, billete Con la cantidad de billetes que hay en la calle Al tener cada vez menos respaldo en el Banco Central, porque no hay reservas porque como te dije recién, no puedes... ¿Cómo vas a tener reservas? ¿O cómo vas a tener ahorros? Si, vez, si vos cobras 100 y gastas 160 todos los meses, es imposible. De alguna forma lo tenés que financiar. Lo financiás con déficit fiscal. Lo financiás con emisión monetaria. Cuando tirás más guita a la calle, porque esa guita tiene cada vez menos respaldo, esa guita cada vez vale menos. Entonces, no es que sube el dólar. Nuestro peso vale menos. Entonces, deja de decir pelotudeces. No hay diablos, el diablo son ustedes, los chorros de la política. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. ¿Se puede ser tan pelotudo? No, la verdad que es un pelotudo. Scholz acerca de su ministro de defensa. De calentar, ¿Llevó boludo. a su hijo en helicóptero a pasear no sé dónde? Un tema que... interno de Alemania. Interno de Alemania, el gobierno claro. alemán. ¿Sabes por qué me parece una vergüenza? Quizás a Alberto Fernández, nuestro presidente, le parece una. P la pregunta. No, Nuestro presidente se le mata de risa a la periodista. Un poco como que contesta a él, como diciendo que le parece rara la pregunta. Pero, ¿La pregunta se la habían hecho a él? No. ¿Y por qué? Al no. no. de Alemania. ministro de Defensa, Cristian Lambrecht, está siendo criticado por haber tomado el helicóptero. Esto le preguntan en el, en, el, en el G7, en la reunión de los siete países más importantes del mundo. Supuestamente no sé qué estábamos haciendo nosotros ahí. Pero bueno, eh, al eh, ministro de Alemania. Se la preguntan a él. A él se la pregunta, no a Alberto Fernández. Pero con su hijo, eh, ¿entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la Ministra de Defensa eh, ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta, me impresiona. Eh... Y claro, si vos sos un chorro que usás el helicóptero como vos y como todo los boludo, va de, de, de, de la, desde su casa hasta la Casa Rosada en helicóptero Acá todos usan helicóptero, todos gastan, acá viva la Pepa, amigo Viva mm. la Pepa, acá gasto Vos llevaste en helicóptero a tu perro, ¿no te acordás que estábamos ahí? Se veía en Twitter Chorro de mierda Gracias a Dios no tengo que contestarla yo Sería muy duro si yo lo contestara. Si tengo que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Hace claro, calentar, iba a Parece una pavada la pregunta si Alberto Lle Fernández llevaba al perro Dylan. A... ¿Te, acordás? ¿Te acordás? Sí. Y le mostraba a Dylan arriba el helicóptero. Allá en, en Alemania es un escándalo. ¿Entendés? Sí. Le parece normal llevar a, a Dylan. Y... Porque estás mal, boludo, porque está mal. Está mal la cultura. Acá todo el comunismo nos hace, nos lavó el cerebro pensando que estos chorros están bien lo que hacen. Bueno, no podés usarlos bien el Estado para uso particular. ¿Entendés? Yo soy presidente, no puedo usar el tango 01 para irme de vacaciones. Tenés que viajar, yo te digo, la verdad, yo soy presidente, tengo un, un rango, pero me la banco yo. Si cobra 5 millones, 6 millones de dólares, de, de, de, perdón, de pesos por mes, no te podés bancar vos un viaje de mierda. Dale, amigo, dejá de vivir de la, la teta la del Estado, de nosotros. Este este usaba el, el, el helicóptero para ir con sus amigotes a Chapalmala. Acá no pasa nada. Acá... ¿Querés un, un ejemplo dale. que mueva el, el aguja, sí, que mueva todo, el campo? ¿Qué haces? La, más de 500 hectáreas, expropiación y socialización. Eso es lo que y hicieron que con en eso China. se produce eso y se de la riqueza. Expropiación del campo, boludo, vos entendés? claro, yo te hago una pregunta, me encantaría hablar con Mañola Castañeira y preguntarle si esos campos son tuyos, ¿vos los entregarías? ¿Vos los regalás? ¿Vos qué harías si te lo expropian? Porque vos lo pagaste. Es como yo no sé, boludo, me compro un celular. Claro, como yo tengo un celular y otra persona no tiene un celu o tiene un celular más pedorro, ah, no, entonces vos tenés que redistribuirlo, vendelo. Tienes que venderlo sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué si me lo compré yo? ¿Qué está bueno, no. es en ¿En sí, ¿Estás en vivo, Manuela? Estás en vivo. Te puedo dar una clase sobre lo que No, no gracias. la Argentina con un tipo de medidas así. Vives en un mundo de cuentos de hadas, <risa> con flores y campanas, no, y, y ranas mágicas, con graciosos sombreros. Basta de a ver, esto que viene de la marcha, no sé. Venimos a... Porque veo que eso es de la Cámpora. Ah, ah de la Cámpora. A, por la negativa de la Corte. ¿Negativa de qué? Del nuevo... del nuevo... Este que pusieron, el... No tiene idea. El... Ayúdame. Ayúdame, dice. No, es que yo vengo a acompañarte, yo no estoy al tanto, porque... El... No estás al tanto. Trabajo 12 horas bueno, y 9 no minutos, Este. Sé o sea, es que venimos por La a... nueva negativa de que, viste, que, que quieren... Sí. Poner gente... Eh, La cámpora y tú, Saingó. En... Allá está el baño, vení. ¿eh? Bueno, Allá está el baño. Bueno, no, sé, eh. no sé, listo, no ya está. Decir que no sabés y listo, amiga, no rompá o sea, las no pelotas. Estoy sintiendo mucha vergüenza. <risa> Esta sociedad se encuentra huérfana de conducción. O sea, y... Alberto no conduce el país. ¿Tiene alguna duda? No me equivoqué. Pero disputas de poder, ¿en serio que me hablan de disputas...? De poder no uh, es un peronismo que esté funcionando. Hay que revisar la doctrina. Cantata de los puentes amarillos de, de Luis Alberto Espineta que dice: No vengan. No, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a, a Cristina. Se pelean no, entre no ellos, no son dos cachivaches. Pero, pero, pero, pero, ustedes. ahí los tenés a los nacionales y populares. Ahí los tenés con el anillito de oro, la señora vestida con ropa la más cara del mundo, y dijo, no, porque hay que cerrar las importaciones, porque las importaciones es solo para los ricos que tienen dinero para traer de afuera, hay que promover la industria nacional. La mina tiene un iPhone 13 Pro Max de 2.000 dólares, boludo. Andá a cagar, Cristina, andá a abate el orto. Así nomás te lo digo. Y hoy me llegó fuertemente lo de la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola de olivos. Ah. No hay nada más de cobarde que hacer lo que hizo Alberto Fernández hoy. Es muy de cobarde. No es de cobarde arreglar con guita esto. O sea, se manda la cagada, pide disculpas y después mm. se arregla con un palo 600 esto. Si se sí, pudiera sí. cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado. No lo hizo porque donde no hay negocio, el Estado no llega. Ya lo dijo Kisilov. Es obviamente Ska, es, es peronista. Donde no hay negocio, el Estado no llega. O sea que estos chorros quieren guita, quieren negocio. Ahí... En la campaña que se hizo en el municipio de Morón, uno de los stands del municipio de Morón entregaba, como están viendo ustedes, un... Folleto, porque era un folleto, a ver qué dice el folleto del municipio de Morón, entregado. Guía de bolsillo para disfrutar a pleno. Yo me acuerdo de esta campaña que hicieron para el tema de la droga. Pero para, o sea, para tomar merca, o sea. Porro, prensado, mejor flores. Cocaína, barra pastillas. Contactos útiles. Un relajo de joda. Como están viendo ustedes, un folleto. Porque era un si folleto en fo donde decía: bueno, si vas a consumir, mejor consumir poquito, empezaba poquito con la coca y fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Muy bien, muy bien. En vez de decirle: mirá, no tomes eh, merca, no tomes esto, Trata de hacer las cosas bien, eh, pongamos talleres de, de estudio, hagamos que los chicos que ya entraron, tratemos de sacarlos de, de, de diferentes formas, pensando alternativas. No, no, no. ¿Para qué hacer toda esa mierda? Mejor sigan entrando, sigan empobreciéndose, no tengan cerebro, consuman mucha merca, mucho porro, estén hechos mierda, con, tomen pastillas, todo, háganse mierda. Así después ustedes dependen de nosotros. Le damos un plancito y ya está, listo. Si vas lo compramos con un chori. Es mejor que lo hagas de flores y no de el material prensado. Se podría decir que tips para darte mejor. Buen día IPF, Feliz cumpleaños. 100 años. Feliz 100 años y por 100 años más. Dos días y que estoy tirado en una estación de servicio porque no tengo gasoil No había gasoil en esa época Fue en agosto más o menos, me acuerdo llorar caminos? de la bronca que tiene. Fíjate cómo está. Y bueno, es la impotencia, ¿no? ¿Pero qué te parece, viejo? ¿Qué te parece? Están somos trabajadores, hijo de mil. Somos trabajadores nosotros. Allá en Buenos Aires están los otros. Eh, eh, el presidente y la Cristina y, y, y, y la Mara en coche. Todos son una manga de zángano. Esa es la palabra: zángano viviendo. Chupa sangre, ¿no? ¿Cómo, ya no? Poné la cara por los compañeros. ¿Cómo? abandonado, me... miserable? Traidor, son traidor, eso es lo que sos. Cuando precisas la gente para los par para beneficio tuyo. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí, compañero de acá, compañero de allá. Sí, sí. ¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho. ¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, amigo? ¿Qué estás diciendo? No mucho. Realmente sos un arlequín, un payaso, <ríe> un fantoche. Cuando crecemos mucho nos faltan dólares. ¿Qué. Cuando crecemos mucho nos faltan dólares? La historia de siempre en Argentina. <ríe> Y que es un problema estructural de la economía argentina. No, no, no es un problema estructural. El tema es que se la llevan toda, amigo. Se la robaron toda. Eso es lo que pasa. Andá a preguntarle dónde está la hita que tenía que tener Cristina, supuestamente. ¿Cuánto eran? Mil millones de pesos solamente. Pero son como diez mil millones, boludo. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arregle yo en dos años? Nada, bueno. No, hay... no, no te pedimos tanto, amigo. Por lo menos, primero, no seas tan payaso. Segundo, tr tratar de dar las mínimas respuestas. Tercero, involucrate en los temas importantes de la sociedad. Cuarto, trata de bajar un poquito el déficit que tenemos. No, no, no dejar de crear tanto ministerio de la mierda, del sorete, de esto, del otro, porque cada, vez somos, cada día somos más pobres. Y cuando decimos cada día, soy yo y es mi hija, estás cagándole el futuro a mi hija y a los hijos de todos, por soretes como vos. No es así, no es así. Estamos viviendo un momento singular de la Argentina. Un momento asignado por el crecimiento. Y cuando a veces se crece, los problemas aparecen también. Cuba sí, no, soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la guerra. Eso lo dijo en el contexto de eh, la reunión de, los, de las Américas. Ahí está con Biden y la mujer de Biden, ¿ves? Y Venezuela tolera otro. Quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer... ...el derecho de admisión. ¿Cómo tomó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...que en su país y en su cara le dijeran desde Argentina... Eh, ...no se pueden arrogar el derecho de admisión? Yo la verdad quise decir esto porque hay dos países en América Latina... ...que la verdad están sufriendo. Uno es Cuba, Cuba lleva seis décadas de bloqueo... ...y otro que fue más reciente, que fue el bloqueo sobre Venezuela... ...y que, y que ha condenado al exilio a muchos venezolanos... Claro, no fue las malas decisiones políticas de Chávez, de Maduro y de toda esa manga de ladrones que eh, hicieron que el pueblo se quiera escapar a la mierda, no, no fue el bloqueo con Estados Unidos, claro que sí porque si no, no negocias con Estados Unidos no pueden negociar con nadie en el mundo no, amigos, no, tomaron el camino equivocado tomaron el camino que estamos tomando nosotros ahora que es el del comunismo, el de Rusia y el de China el que nos va a llevar a ser Cuba boludo, o Venezuela eso hay que repararlo <risa> ¡Qué monigote! Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Claro, como usaste vos la lapicera para llevártela y fugártela, ¿no? ¿Me podés explicar cómo tu hija sin haber laburado nunca en su fucking vida tiene 5 millones de dólares? ¿Me podés explicar cómo Máximo tiene tanta hita? ¿Me podés explicar cómo vos tenés mil millones de pesos Declarado, después tener Ote Sur Ote Los sauces un montón de propiedades Tienen comprada media Patagonia ¿Me explicas cómo hiciste? Ah no, cierto, es verdad, perdón, mala mía. cierto que es una abogada exitosa dijo. Decime cuántos casos, cuántos casos Exitosos tuvo ella como abogada Sí Recién uno les ofreció una pala A los que estaban pasando ¿eh? Esa gente pide trabajo <risa> <risa> <risa> Trabajo, qué vagancia Que hay en la Argentina ¿eh? Malo, boludo una de las más grandes leyendas y mitos urbanos de la Argentina moderna es que los que reciben planes sociales deben aportarle a alguien algo por recibirlo. Inesperadamente, dos dirigentes del Partido Obrero, pero particularmente Gabriel Zuniga lo confesaron. <risa> ah. Dice que le sacan el 2% de cada plan a cada uno de los que va a la marcha porque se necesitan recursos, sacándole el 2% a cada receptor de plan social, está sacando la comida de la boca también. Claro. Que es lo mismo no, que cerrar no, un comedor. Cuenta, un comedor no te das cuenta, lo digo, Fabián, no te, Fabián? ¿Te das cuenta vos, Gabriel. Ustedes No juzguen, le pido por favor, no juzguen las cosas, es un lugar Cómodo. No, Gabriel, no nos diga. No seas hijo de puta, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo puede ser tan caradura, boludo, esto es zurdo? ¿Cómo vas a decir desde un lugar cómodo si vos le estás robando la guita a la gente? Ese plan social no se lo das vos, amigos, se lo damos todos. Y si vos le sacás el 2%, si yo, a mí me sacan guita de mi sueldo para darle los planes sociales a la gente que lo necesita y vos le estás sacando el 2%. ¿Me estás robando a mí y a cada uno de todos los argentinos? ¿Cómo vas a decir y hablar de un lugar cómodo? Mirá que yo a Doman no me lo banco, no lo fumo, no me interesa, no... Nada, no, no me gusta el chom. No, la verdad me cae mal. Pero... Pero tiene razón, boludo. Tiene razón. Tiene razón el tipo. ¿Qué haces eso? No, el Le saca? Cara, el cara, el cara. Pero Gabriel, ¿cómo me hablas de que nosotros hablamos de comunidad Si vos le afanás el 2% a cada gente con un plan social. Gabriel, no tienen cara. No, no, no. Y me hablas de la comunidad, dejate afanar? de joder. Históricamente, las organizaciones obreras recaudan sus fondos para hacer sus actividades. Se llamaba fondo de huelga en una época. O sea, es le sacan plata históricos. a la gente que cobra planes, le sacan plata no, para comprar cargos. No, sacamos nada. Insólito, acaba de decir eso. Le saca plata a la gente que, que cobra un plan. La ignorancia historia Pero lo acabas lo de decir vos. La... Hay que escuchar sí. a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500%. ¿Qué? Hay que escuchar a Estados Unidos decir que su inflación aumenta el 800%. No aumenta el 800%? Tener un cerebro que la verdad es, es creador de boludeces. Pero creador de <risa> Hay que escuchar a los que trabajadores alemanes decir que sus salarios se deterioran porque no crecen a la velocidad que crece la inflación. El mini... Y acá en Argentina me está cargando. Ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar... La renuncia. Desígnase en el cargo de ministra de Economía a la licenciada uh. Silvina Aida Batakis. Bueno, y además la gente tiene derecho a viajar. Sí, El tema es que ese derecho... Para, para, para, acuérdate lo que hablamos hace un rato de Felipe Solá, de los que viajan, son, ladro, son eh, van en contra del Estado, algo así. Eh, era Felipe Solá que estaba en eh, Puerto Rico, Punta Cana, no me acuerdo dónde carajo era. A ver qué dice esta escuchada. Ministra de Economía. Hecho a viajar, colisión escucha bueno, y además la gente tiene derecho a viajar sí. La gente tiene derecho a viajar, claro boludo Si ahorro, ¿por qué no puede viajar? El tema es que ese derecho a viajar colisiona O tensiona con el derecho A la generación de puestos de trabajo Dos horas, más tarde. ¿Eh? Entonces, lo tenemos a Otaki. Otaki está, estaba viajando boludo. Es más, y te voy a decir otro dato de color El hijo de ella estaba en Londres No seas hija de puta, Bataki No seas tan chorro, ¿Cómo? ¿Cómo? Tío. En el Apple Store. En el Apple ¿O? Store, boludo. En el Apple Store se estaba comprando un iPhone, el último, el 14 sería. Se estaba comprando el iPhone último, más caro, diciendo que después los argentinos, los, los que viajan, los que viajamos, o cualquier argentino que quiera viajar al exterior, colisiona contra los derechos de los trabajadores. Sos una hija. Sos una hija de puta. Intervenida. ¡Qué chorra de mierda, Después, La ministra de Economía le puso al presidente de su renuncia arriba de la mesa. Doctor Sergio Tomás Massa. Desempeñar oh, con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía. ¡Sí, juro! Wow, ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Darle a los argentinos en cuatro. <risa> sí, darle a los argentinos en cuatro, sí. ¿A ¿Qué le van a decir a, al presidente cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué él se deja gobernar por la Cristina? Oh, oh, oh. ¡Uh, Tomás. No. Tomás, el, el sabe. ...de garganta profunda. Como él, Garganta profunda, no. Poderosa. La garganta poderosa. No, profunda, no. Poderosa. <risa> poderosa. Bueno, es un error, puede pasar. Ahí te... Ahí lo, van, ahí lo banco, Alberto. Bueno, todos nos podemos, nos podemos equivocar. La está como boca <risa> La revolución de las viejas, donde se ve ahí está el consolador ...que sortean y los comentan... ¿Consolador? ¿Tu clítoris es tu mejor amigo? ¿Hacelo un regalo? Ah, Gabriela Cerruti, eh, sí, regalaba un consolador. No ...de gente, Gabriela no? Cerruti. Tu cli*** es tu mejor amigo, hacele un regalo. Esto es verdad. ¿Cómo puede estar la portavoz del presidente, Alberto Fernández, haciendo un sorteo en sus redes de un... consolador? No, te digo, ni me sorprende. <risa> Mi preocupación por la situación de Milán. Uy, la chorra esta, boludo, se llevó... Se lleva valijas al Vaticano, boludo, limpiaban... Dice que llevan 10, eh, 16 personas con 10.000 dólares cada uno. Ahí están los dólares que tienen que buscar, ahí está con la chorra hija de puta esta. La sala no es nueva y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. Este sí, sí. proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo. Claro, claro, o sea, en cuatro años, endeudamiento criminal. En los otros 16, ustedes hicieron una joya, boludo. El problema es que vos estás peleado con la calculadora. <ríe> claro, boludo. El 20% bro. le digo aproximadamente, he en los supermercados. El 20% de los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta. Así que esperemos que. ¿eh? Bueno, bueno, cambie de supermercado. Cambie de supermercado porque no. En ese, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. Lo que Alberto. No, hagan las cosas bien ustedes ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta este, eh, situación negativa es mágica Bueno, voy a cortar acá el video, la verdad es que no sé qué seguirá, pero debe ser una... Uy, no, boludo, Mira lo que sigue la planera, boludo Bueno, pero ese lo vamos a dejar... Pará, uno más, uno más quiero ver ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? Claro que sí el plan social, el plan social ¿De dónde no, tiene social. que trabajar? Claro, nos quiere mandar a trabajar a la casa Nos quiere mandar a trabajar, amigo, ¿qué te pensás? Oye, esto no es justo No, no, no es justo, ¿qué te pensás, boludo? Olídate, si, si puedo vivir tranquilamente del Estado ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que mandar a trabajar? Ni en pedo, que trabajen otros, boludo Yo vivo del plan social, olvídate bueno amigos, vamos a dejarlo acá porque hoy 35 minutos y todavía queda la otra parte del video. Si tiene éxito, si tiene likes, si le gustan los comentarios, déjenlo. Y subimos la segunda parte, si no, quedará acá y subiré otra cosa. Les mando un beso gigante, cuídense. Que tengan un hermoso año, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.